Violinist of Hamel, Hammer no Byron hiki en japonés, o El Violinista de Hamel por su traducción al español, es un juego de acción y aventura desarrollado por Enix y lanzado en 1995 para la Super Famicom, por lo que el juego no salió de tierras niponas, así que para propósitos de este video estaré jugando en emulador y con una traducción no oficial al inglés. El videojuego está inspirado en un manga homónimo que se publicó de 1991 a 2001, el cual no conozco, así que no podría entrar a opinar respecto a la fidelidad del juego frente a su fuente de inspiración. También existe una serie de anime inspirada en el manga, tal parece que el violinista de Hamel fue algo relativamente grande en Japón, tanto como para tener su propio videojuego pero no lo suficiente como para llegar a ser relevante en el resto del mundo. La historia comienza en un pueblo cuyo nombre al parecer no mencionan, que está siendo invadido por monstruos con apariencia de lagartos antropomórficos. De repente la acción se ve enfocada en el pueblo acorralado por los usodichos, más específicamente en un niño que estaba delante de todos solo e indefenso. Acto seguido llega una joven llamada Flute a defenderlo, pero su heroísmo se ve notoriamente opacado cuando hace presencia a Hamel, un violinista que con su melodía hace danzar a todos los monstruos fuera de su presencia. Es aquí donde empieza realmente el juego, después de que Hamel solicitará la compañía de Flute para embarcarse en la emocionante aventura destinada a vencer al monstruo que haga la función de jefe de turno. Como es de esperarse, controlamos a Hamel, un reconocido héroe que literalmente desvanece a sus enemigos con el poder de la música. Junto a él estarán siempre presentes Flood, la muchacha de la introducción, y Obo, su cuerpo mascota. Y sí, como podrán notar, los nombres del juego están repletos de referencia al mundo de la música. Algo así como lo que pasa con Mega Man en Japón pero en este caso, únicamente haciendo referencia a la música clásica. Hamel toca su violín, y de este salen notas musicales, que son usadas con proyectiles para acabar con los monstruos. Además de esto, cuenta con otras habilidades que serán indispensables para hacernos paso en el mundo lleno de obstáculos que nos propone el juego. Puede recoger objetos del piso y tirarlos contra las notoriamente frágiles paredes para derribarlas, empujar a otros objetos que nos prohíban el paso, caer más lentamente usando su capa y, sobre todo, usar a su compañera como un objeto, a tal punto que si este juego fuera más conocido, probablemente lo usarían como el máximo ejemplo del machismo en un videojuego. Y es que Flood es parte fundamental del juego. Como mencioné antes, siempre va un paso detrás de Hamel, controlada por la inteligencia artificial del juego, y a pesar de que en muchas ocasiones no sea perfecta, hace en mi opinión un trabajo decente en mantener a Flood cerca de Hamel si así se requiere, ya que en caso contrario se puede presionar el botón X en el control del Super Famicom para dejarla en donde está, esto es especialmente útil al momento de resolver algunos acertijos. Pero, sin duda alguna, la habilidad de estrella de Flood lo que hace tan especial a este juego es el poder de usar distintos trajes que dotan a nuestra heroica ayudante de habilidades especiales, que nos harán muchísimo más fácil el trayecto. Porque claro, en el mundo donde puedes asesinar criaturas con tu música, el hecho de obtener poderes al disfrazarte no suena tan inverosímil. Flood cuenta con 16 distintos trajes o kigurumis, entre ellos hay una avestruz, un sapo, un robot y hasta una infame piedra de curling. Cada disfraz afecta la apariencia y el comportamiento de Flood. Por ejemplo, al disfrazarse de avestruz empieza a caminar sin detenerse aun cuando hayan espinas en el piso, por lo que es fundamental para avanzar en las primeras etapas del juego. El sapo... salta, permitiéndonos llegar a lugares altos que antes eran prácticamente inalcanzables. El robot funciona como un avestruz 2.0, ya que además de permitirnos caminar sobre las espinas, podremos saltar sobre él y usar sus brazos mecánicos para romper las paredes. Y de igual manera, cada traje tiene una función distinta. Algunos son muy útiles y los usaremos con mucha frecuencia, pero otros están ahí para llenar espacio. Ya que las veces que los usemos se podrán contar con los dedos de una mano. Considero que parte de este problema surge por la corta duración del juego. En muchas ocasiones encontraremos un Kigurumi nuevo y en menos de 5 minutos obtendremos otro, lo que se presta para no usar los trajes que no son estrictamente necesarios para avanzar. Hablando de la corta duración del juego, este cuenta con 4 capítulos, cada uno dividido en no más de 7 niveles, siendo en el último de cada capítulo donde se desarrolla la reglamentaria batalla contra el jefe. A grandes rasgos la dificultad del juego no es elevada, en mi opinión es un juego fácil. Hay uno que otro enemigo que resulta molesto, pero la mayoría muere de uno o dos golpes, por lo que no es nada de qué preocuparse. Es más, ni siquiera las batallas contra los jefes resultan complicadas, salvo por el segundo, cuya manera de atacar hará que pierdas varias veces antes de lograr vencerlo pero aún así no lo catalogaría como algo verdaderamente difícil, sino más bien desequilibrado, en comparación con el resto del juego. Inicialmente, Hamel contará con cuatro corazones que representan su salud, y esta cantidad seguirá expandiendo a medida de que se encuentren contenedores de corazón, regados por algunos niveles. La vida está visible en la parte inferior de la pantalla junto con el resto de información valiosa, una barra de vida para Flood, la cantidad de oro que tengamos, el tiempo disponible para terminar el nivel y los ítems que hayamos comprado. Ya que mencioné la vida de Flood, he de decir que ella no puede morir, la barra de vida funciona como una excusa para mantener al jugador alerta, ya que si esta se acaba Flut empezará a perder dinero cada vez que se vea lastimada por algún enemigo, algo como lo que pasa en los juegos de Sonic. Algo curioso es que junto a la barra de salud, se muestra la cara de Flute y sus expresiones faciales, que cambian dependiendo de qué tan descuidados hayamos sido con ella. En todos los niveles encontraremos varias cosas que podremos recoger. A veces encontraremos los ya mencionados contenedores de corazón, también podremos encontrar frutas de diversos tipos que sirven para sanar a Hamel, unas notas musicales que aumentan temporalmente nuestros poderes, los ya mencionados disfraces y por último las reglamentarias monedas que, como podrán imaginar, están regadas por todos los niveles y su recolección es necesaria si es que queremos comprar los diversos items que ofrece el juego. Ahora, si por alguna razón no quieres recoger las monedas por ti mismo, siempre puedes lanzar a Flood para que las recoja por ti. Es más, lanzar a Flute es tan efectivo que si la avientas a algún enemigo, además de destruirlo, recogerás tu dinero. Ahora, gráficamente hablando, se nota a Leguas que es un juego de Super Famicom, tiene un aire caricaturesco muy genial, que acompañado con la paleta de colores del sistema logra crear un estilo único y que vale la pena decir, ha envejecido bastante bien. Musicalmente hablando, sí, adivinaron. Toda la banda sonora son versiones en 16 bits de música clásica, lo cual está muy bien, aunque no sé por qué, a mí me costó acostumbrarme. Mentiría si dijera que había escuchado más de tres canciones de estas en mi vida, pero estoy seguro que para un entusiasta de la música clásica, este vendría siendo el mejor apartado dentro de todo el juego. Finalmente, solo tengo una queja con respecto al juego, y es que hay veces en que los niveles se sienten como unos pasillos muy largos y completamente lineales. Afortunadamente, solo lo sentí como en dos o tres niveles, así que no es nada que perjudique mucho la experiencia del juego. En conclusión, Violinist of Hamel es un muy buen juego que desafortunadamente no fue tan conocido en este lado del mundo. Está lleno de mucha personalidad y mecánicas que no había visto en ningún otro juego. Se siente como algo atemporal. Creo sinceramente que podría haber salido como un juego indie este año y haber llamado bastante la atención. Así que si les interesa, no duden en jugarlo. Estoy un 90% seguro de que les va a gustar.